el apoyo y el financiamiento Oltec incorporó a sus filas a la Suiza Agolín empresa especializada en la producción de alimento balanceado a base de plantas esto con la finalidad de propiciar un sector ganadero productivo y sostenible El proyecto Reballete del IRTA en España busca implementar tecnología de nanopartículas enzimáticas en leche de bovino, considerada como de desecho para el consumo en becerros La estadounidense Tyson Fuchs redujo el 7% sus proyecciones de ventas para este año, durante la primera mitad del año fiscal 2023. Su negocio de bovinos reportó los márgenes más bajos desde 2015. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.